Acá voy a razonar un fanbook Soy Adriana 2 Y acá está Dice, este es un fanbook El video pertenece a Edelity y Modachi O algo así Me voy a alucinar acá La vida es genial Mis juegos son súper populares El internet va cada vez más rápido Y además puedo ver las series que yo quiera Amo los 90. Nada, te los 90. el eh? Pobre cosita. Solo todo. tienes unos segundos. los bien. cómo te odio. ¿Quién eres? Oh, hola, soy yo del futuro Shadow Gamer ¿En serio? Dime, ¿cómo es el futuro? ¿Encontraré el amor verdadero? ¿Finalmente venceré a ese Mario? ¿Y podremos vivir oh, en una Mario pandemia los... donde la gente pone al lado sus religiones y afiliaciones políticas para coexistir tranquilamente? Oh, Dios mío, sí. si que era imbécil Oja. No, pequeño, estoy aquí para decirte que tu futuro está totalmente jodido Oja. Oh, Dios mío Viajé a través del tiempo para decirte cómo cambiarlo Vale, te escucho Oja. Vale, ¿conoces a Eggman? ¿Conocerlo? Estoy muy harto de él Daría lo que fuera que desapareciese Están de suerte, porque tengo un truco para vencerlo por siempre Y bien que se... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un arma! ¿Sí? ¿Quieres que elimine a Eggman con esto? No puedo hacer eso, yo lo usé con Babsy ¿Eliminaste a Babsy? No te preocupes, Papu, te voy a dar algo que te ayudará a usarlo Confía en mi colega, esto te ayudará en la vida Eh, Vale, en lo que tú digas y qué más eh, tienes que decirme Bueno, ¿conoces a Amy? Sí, iba a salvarla de ser ahogada en un lago Deja que se ahogue ¿Qué? No puedo dejar que una chica inocente muera ¿Inocente? Te diré lo que es inocente Escúchame bien esa chica se bebió tu líquido morado, Azu. también quemó tu casa y, además, eliminó a toda la gente que salió contigo. Oh, mami. Amy es ¿Tú? la definición perfecta de una acosadora. ¿Tengo una acosadora? ¡Eso es genial! Eh, no, digo, Soy es clásico, terrible. Loco. Vale, y una última cosa. Mantente alejada de una humana llamada Elise. ¿Por qué? Bueno, porque te enamoras de ella, luego os besáis y un montón de fans se vuelven un poco locos con eso ¡Tengo una novia humana! ¡Eso me levanta el pájaro! ¡Pero me estás vacilando! ¡Que me escuches y me hagas caso de una maldita vez. Vale, vale, prometo no hablar con ella Bien, ¿alguna otra cosa que quieras decirme? Aquí te regalo algunos tickets de lotería y un cupón de gimnasio y ya estaría todo switch ¡Maldito juego! Eh, Se acabó bien. el tiempo. Wow, oh, Vaya Sonic. Sonic y Shadow gamers. No sabía que eras tan oh, bajito. Oh, oh, oh. De ninguna ah. forma, ese era el yo del futuro. Aunque en el futuro tengo una novia humana. ¡Genial! Tengo mi perrito caliente listo. No lo ¿No? ¿No, no, no, no, no, no, no, no le hizo caso. O tuvo hijos con la humana. No, no le hizo caso. Bueno, chao amigos. Espero que les haya gustado el fango. Y pues. Chao.